Bueno, vamos a ir empezando. Tenemos eh, un montón de cosas de las que hablar y que escuchar hoy. Eh, bueno, esta es otra de las actividades. Que se engloba en, en todo lo que venimos armando eh, para la huelga feminista, que eh, va a ser mañana, momento único, histórico, hito, que esperamos que, que. Bueno, que desde ya creemos que es un éxito, pero que bueno, que mañana vamos a desbordar las cañas, vamos a, a intentarlo. Vamos a petarlo. Entonces, necesitábamos todos estos momentos también de reflexión previa, va a haber muchos a posteriori. Pero eh, necesitamos pensar varias cosas, porque con toda la vorágine de, de preparar esto en tan poco tiempo, ciertamente, de querer conseguir tantas cosas para mañana, necesitábamos huequitos también para pensarnos, para pensarnos juntas, para pensar con las otras. Entonces, eh, de la misma manera que el lunes eh, se hizo una mesa en la que hablábamos específicamente del tema de cuidados, porque nos parece súper importante y probablemente, uno de los puntos más difíciles de, de parar el, el mañana. Eh, nos parecía también súper importante tener en cuenta a todas las que no van a poder estar mañana, las ausentes, ¿no? por, por unas pues, pues Por millones de circunstancias, por las que, en parte por el tema de cuidados en, en, dentro de su casa, porque no puedan parar ese día. Eh, como las que en el ámbito laboral, porque esto se ha hecho desde la comisión de laboral, mañana no van a poder parar precisamente por la precariedad que sufren nuestros en trabajos. Entonces, nada, Patricia os va a dar unos datos que nos parecen de las cuestiones más flagrantes, entre tantísimas como razones de la huelga para mañana, y os presentará a las compañeras que, que están hoy con nosotras para contarnos sus casos, pero probablemente no son solo los suyos, sino que tendremos eh, cientos de casos propios o conocidos en el público y luego podemos conversar también sobre ello. Y sin más, eh, os invitamos mañana a estar en la calle, podemos recordar ahora igual un poco el programa de mañana y luego al final lo volvemos a recordar. Eh, para las que puedan estar, eh, desde las 11 de la mañana ya va a haber actividades en la universidad, en el interfacultativo. Eh, bajarán las compañeras estudiantes pero la vulga también es estudiantil a las 12 y media nos encontramos en la Sardinera que es la estatua de la Sardinera que está en la zona de Tetuán y de ahí vamos caminando hacia el centro de la ciudad eh, con cazuelas eh, de, de, negro. de negro hemos dicho vamos sí, a de de negro, editar, con un brazo, con un con un brazo, brazo de temorado con delantales si tenéis, vamos a decorar sí, la, verdad, la y con, Haciendo ruido, haciendo bien sí. de ruido. Y iremos con megáfono y todo, y iremos parando en diferentes sitios también eh, contando el por qué estamos ahí. Y a las dos y media una comida popular, comemos todas juntas, llevemos el bocadillo, y, o sándwich, o lo que quiera cada una. Y a las cinco de la tarde va a seguir habiendo actividades en, en la Plaza Porticada. Y a las siete y media nos encontramos para la manifestación, sale de Numancia, ¿de acuerdo? Y para tener la gran fiesta final ahí. Y para las que tenemos eh, preparado, tenemos disposición de la posibilidad de, en dos espacios, hay servicio de cuidados, van a estar algunos compañeros, a partir de cuatro años en Eureka, si tenéis, eh, o sea, si lo necesitáis, si queréis saber para mañana lo que sea, nos preguntéis esto y os decimos cómo funciona, de qué hora a qué hora y todo, para no contarlo ahora. Y luego, eh, para menores de cuatro años, en la libre También va a haber gente, de monitores especializados también, para estar con las criaturas, ¿vale? Para quien necesite. Y sin más, que muchísimas gracias por venir, que luego a mí me tocan los mensajes ya de aquí. Ahí tenemos una cajita de colaboraciones eh, que sirve para que este espacio siga funcionando. Entonces, al final si os parece dejar un aporte ahí, es muy bienvenido. Y nada, muchas gracias por venir. Esperamos que el debate sea muy rico y, y podamos conversar un rato. gracias, gracias. Eh, bueno gracias al espacio gracias a todas vosotras y vosotros por venir vale estamos bueno yo personalmente y, la, y las personas que estamos metidas dentro de las asambleas de las asambleas abiertas feministas de Cantabria estamos muy emocionadas en esta semana y lo que ha dicho la compañera, ¿no? Creemos que es muy importante el espacio seguro de reflexión, de, de compartir experiencias y de ver por qué vamos mañana a la huelga y por qué se va de una manera mundial y universal, ¿no? Casi. Eh, bueno, ya sabéis eso, que a nivel laboral, tanto pues, de, laboral, de consumo, eh, de estudiantes y... ¿se me ha ido una? Eh, no, cuidados, claro. perdón, gracias. No, no, no, no, Ser <risas> apuntadora, apuntadora. Hay una huelga convocada de 24 horas de duración, ¿vale? Y, bueno... Eh, yo no sabía muy bien cómo empezar esta charla porque es verdad que ahora los medios nos están como bombardeando con datos todo el rato y el otro día estuve la de cuidados y me pareció que funcionó de manera maravillosa porque las chicas que estuvieron ahí hablando estuvieron exponiendo su... Su, su experiencia vital ¿no? y me parece que es una manera fantástica de llegar al público y, y a las oyentes y que la gente reflexione. Entonces, a mí me va a tocar la parte aburrida que es soltaros unos cuantos datos de cómo está el trabajo de las mujeres tanto a nivel mundial como en España como aquí en Cantabria ¿vale? y luego daré paso a, a Ana, a Nancy, a Conchi y nos contará un poco su, su experiencia. ¿vale? Luego um, habrá un pequeño espacio de debate y. De, bueno, de compartir experiencias entonces pues empiezo eh, dando los datos aburridos no pero, pero tristes e importantes también eh, a nivel mundial la tasa de paro eh, femenino es del 50% vale hay 18 países en los que los hombres pueden prohibir que sus mujeres trabajen el 65% de las personas de la tercera edad que no tienen una pensión son mujeres, el 65% y seguro que esas mujeres han trabajado mucho, lo que pasa es que forma parte de ese trabajo invisibilizado, ¿no? ese trabajo que hacemos en casa. El 17% de las mujeres de la Unión Europea que están trabajando han sufrido en algún momento el 17% de acoso sexual dentro de su espacio laboral por parte de compañeros. Solo el 28% de mujeres del mundo recibe un permiso de, de maternidad remunerado. El 57% de trabajadoras domésticas trabaja sin límite de horas. El 65% de mujeres trabajan en el sector servicios, que antes estábamos hablando de, de por qué, ¿no? Viene eso, luego podremos debatir un poco de cuáles pueden ser las causas. Y luego ya habrán, hablando más de, de brecha salarial, en España sí que hay un... Bueno, la, la Unión Europea cifra la brecha salarial en España en torno al 15%, pero en Cantabria hablan de, del 34%, es decir, las mujeres en Cantabria cobran 5.000, os digo la, la, la cifra exacta, 5.447 euros menos que, que los hombres. Yo creo que son unos datos que, que invitan a, a la reflexión ¿no? De, de por qué está pasando esto y, y creo que hablan por sí mismos en cuanto a las causas de por qué tenemos que decir las mujeres basta y, y tomar las calles mañana, ¿no? llenarlo todo de, de color morado y de y de quejas entonces yo creo que ya con todo esto puedo dar paso a mis compañeras que seguro que van a explicar su experiencia de una manera maravillosa y no sé quién quiere empezar ya has dado la palabra <risa> Nancy, ¿te apetece? bueno, a ver pues a mí Carmen me, me invitó porque eh, por medio de un profesor y, y bueno pues él sabía que yo trabajaba como empleada de hogar y sabes que las empleadas de hogar no. Siempre veíamos huelgas, paros y nosotras. ese como tachado así. Para nosotras no. Eso para nosotros huelga, paro no. Porque si no vas. A ver, si no vas a trabajar o te despiden o buscan a otra. Y aparte también nos ponemos en lugar. Ya no sé, es que ya no sé, ya sé, es cosa nuestra. Porque nos ponemos en lugar de ellos. Decimos que no, que tenemos que hacer la casa, ver a los niños, planchar, ¿y quién lo va a hacer? Ya a veces es parte nuestro también, creo, en una parte, pero eso, he trabajado desde que he venido aquí a España, he trabajado en hostelería, que también es, es otro, que trabajar en hostelería no te puedes ir a paro ni a huelga, porque detrás tuyo hay muchas personas que quieren trabajar. Y lo mismo en empleada de hogar, igual, esa es mi experiencia que les quiero contar. Nunca, nunca, nunca, es que nunca me, me he planteado yo irme a una huelga, porque claro, es como si estamos así, nosotras marcadas a esto, a, a esto que, pues, la, el paro y huelga es para esas personas que trabajan en una fábrica, o en, sean no, eh, eso, eso quería... Decirles mi experiencia y, y bueno, y obra se me ha ido la mente. <risa> Disculpame. No, pero es, es, es verdad, porque al final, sí es verdad que sí. para muchas mujeres el hecho de ir a la huelga mañana supone un privilegio al que no sí. al que no tienen derecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es importante que nos. ¿Estás de alta en la seguridad Sí, sí, social. sí, estoy dada de, de alta, sí. Estoy de alta. Uh -huh. Es eso. Bueno, si pues me contamos igual todas un poco y luego abrimos un debate, ¿vale? Eh, Conchi, vale. ¿te apetece? Yo soy auxiliar de enfermería, trabajo en, en el sector de, de la dependencia como ayuda a domicilio. Eh, yo pertenezco a... Um, eh, en el 2008 se creó la empresa pública Empredinser, que era al albor de la ley de la dependencia para prestar los cuidados a dependientes, a ancianos y estábamos teníamos unos derechos estábamos en un convenio no ganabas mucho pero teníamos eh, unos derechos una situación digna que se había hecho por el trabajo de las mujeres era un gran yacimiento de empleo y qué pasó pues al ser tenía Una empresa pública no tenía beneficios, pero bueno, es, es muy jugoso muy y se pensó en, en el 2009, ya tenía intención de privatizarla con ese fin. Eh, creció hasta 520 personas que trabajábamos, la mayoría mujeres. Eh, y entonces en el 2011 nos privatizó el mismo gobierno que estaba ahora, el PRC y el PSOE. Nos privatizaron y ¿qué pasó? Antes de salir a licitación, pues nos cambiaron de convenio, del 13 convenio al 5 convenio, al quinto, donde se bajó los derechos, una barbaridad. Eh, perdimos muchísimo de, de tener, hay, hay gran incidencia en, en, en bajas porque es, trabajamos con nuestro cuerpo. Y entonces, pues desde el primer día que tendríamos la baja, pues se pasó el tercero, se perdieron eh, complementos que tampoco eran irrisorios, pero bueno, al salir más baratas, pues a la licitación que sacaron, es un preo de condiciones. Por lo tanto, salíamos subrogados y había unos derechos, aunque fueran mínimos. Pero ¿qué pasó? Nos dijeron entre los sindicatos, negociaron y entonces nos dijeron que si no firmábamos una reducción de jornada pues nos iban a despedir, entonces la, el 90% de las mujeres pues firmaron, y entonces ¿qué pasó? Pues ahí ya fuimos todavía más precarias, peores condiciones, te subían, te bajaban, bueno igual en un mes había como cuatro o cinco veces ibas a firmar las reducciones, oh. y entonces hubo un acuerdo que firmó UGT que no nos iban a bajar, pero a cambio teníamos que trabajar. Debíamos horas y debía que completarlas. Y siguen igual. Y te tratas hacer horas y otras, igual, que tenían un exceso para llegar un poco de salario, pues tenían que cobrarlos igual a los seis o ocho meses. Ese, ese exceso de, de, de horas. Y con lo que conlleva las cotizaciones más bajas y todo lo demás. Bueno, nos volvieron a privatizar en el 2015. Y ahora, lo, eh, y esa nueva empresa, que se llama CUSAT, es la que ha vuelto a volvió a hacer reducciones de jornada y lo de los kilometrajes no nos pagan y hace, yo una media de 70, 100 kilómetros voy a hacer, o sea, estoy haciendo, y a mí no me lo pagan, me pagan una infirme parte y supone mucho desgaste. Entre todo el día en la carretera, luego, eh, la última que va a ser, va a ser, nosotros tenemos un sistema de trabajar seis, como sanidad seis días para cubrir todas las semanas, porque trabajamos festivos, domingos, de lunes, a domingo. Bueno, eh, luego hay otro turno que trabaja de lunes a viernes y entonces ese turno pues, no, le, no le implica, que, que curiosamente es el comité de empresa, que están las independientes que están inscritas al turno y ujate, que ha firmado, porque la, la empresa no puede a través de saltarse el pliego. Pero a través de AI nos han hecho una modificación nuevamente de condiciones laborales, de trabajo, en donde pasamos a trabajar cuatro con el sistema 4 -2. Eso significa que vamos a acelerar el ritmo de trabajo, nos van a meter más horas, pero te vamos a tener el mismo contrato. Y si cae alguien, pues bueno, te van reduciendo. Con lo que implica eso, que desaparecen los festivos, ya no nos van a compensar, le vamos a deber días a la empresa que va a utilizarnos a nosotras. De días de descanso nos quitarán, también de días de vacaciones, las cotizaciones, ¿cómo quedarán? Pues mal, porque cotizaremos menos. Eh, cuando nos llegamos a jubilar, nuestra base de cotizaciones nimia, vamos, vamos, vamos a ser trabajadoras explotadas y... Y, y en más precario más, y ancianas. Y de última instancia desde de la Administración Pública. Claro, y además, es que esto <risa> es de <risa> la de dependencia, es, es, claro. es un servicio es público. Y nosotros somos esenciales. Sí. Mañana se denuncia desde CNT, porque soy delegada de CNT, se denuncia, los eh, se hay, hemos ido a negociar los servicios mini y son abusivos, no se llega a acuerdos porque yo tengo compañeros que no van a hacer la huelga porque son eh, son grandes de dependientes y no se Dice que son esenciales y no se puede parar. Pero qué curioso, es la paradoja, que lo están privatizando todo. No tiene minamiento ni con usuarios ni con trabajadores, donde lo están privatizando todo, lo, lo, lo venden en mejor postor. O sea, te estás diciendo que eres esencial, que ese día no puedes parar. Cuando hicimos huelgas ya cuando nos privatizaron, y nos dejaban al menos una hora, que sí que podíamos hacer huelga, y ahora ni eso. ¿Y si lo haces? ¿Eh? Sí, ¿Y si lo sí, haces? Sí, sí, Por sí, eso se te digo, si se lo se haces? ¿Qué pasa? Pidiendo. ¿Despidos y...? No lo sé lo que pasa la mañana. Vale, por eso te digo, madre mía. Digo, madre, sí. el a, la a, digo, mínimos, a pasar, Pero o sea, todo... hay dos grados, o somos por grados. Hay grados del tercero mm -hmm. y el segundo grado. El grado uno, pues era lo que se haga la huelga. En el grado dos y el grado tres, grandes dependientes, no. Y si nosotros sí. pagamos, es verdad. Porque tú eres la única que ayuda. Pues, simplemente vayas a esa casa. Y, y es eh, un apoyo esencial. Es que es un derecho también que tienen la, la... Y sobre todo las usuarias, es que la mayoría de la gente son usuarias. Gente, eh, hombres, hay muy pocos. Somos las que les prestamos los servicios y las que los reciben. Y, y si nosotras, ese servicio no funciona. Nosotras, y, y además vamos en unas condiciones a las casas... además no hay ni grúas, lo tenemos que hacer todo, eh, movilizar, no tenemos, no, no, no, no. Además, al día de la carretera y además prestamos nuestro coche, nuestra gasolina y además luego, jolín, la el, el, el huella ecológica que vamos a dejar sin necesidad. Porque te pueden dejar en tu zona, como se hacía. No, no, ahora te pueden mandar... Yo vivo en Santaña, a mí me mandan a isla, isla, isla. Luego casi, Y de ahí voy a ir a limpiar. Me voy a hacer 70 100 kilómetros. Y luego me debes horas, me tienes que rellenar estas horas y puedo acabar en Castro, puedo acabar en, en Ramales, a 40 kilómetros, y luego vuelta a mi casa. Sí, o que te manden o sea, a la queda... zona occidental. Sí, toda. Que te manden todo. a Reynosa desde No, Toño, o eso, algo, pero eso, eso ya no. No. ahora ya no, hija, ya no. Pero vamos yo, a acabar. esto abarca como sigamos así Sí, espérate no que bueno te digo. Ahora vamos a ir <coughs> tres meses a revisar, Sí, Santa. no, no, pero sabes lo que te digo, así todo mmm, se me, no nos contabiliza ni te siquiera el tiempo de desplazamiento. Que ah, supone bien. igual unas 100 horas al año, que si ni cotiza ni se cobra. Nada, vamos que. Nada más que trabajo sí. efectivo. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué coño hace eso? Que hay que aplaudirle. Vaya campeada, ¿vale? sí, ¿no? Sí, eso, ya. ¿De tu coche? ¿Dime? ¿De mi coche Sí, de mi coche en <risa> particular. O sea, y en la gasolina la pongo yo. Pero que no es solo la gasolina, la gasolina. Sí, todo lo que conlleva, todo lo que conlleva. ¿Y el.? Sí, sí, sí, sí. sí. Claro. Es sí, que. Sí, sí, sí. ¿Y esa barca? Yo la zona. Tengo en... una pregunta. No si, por ejemplo. Shh, por favor. Si, por ejemplo, tienes un accidente yendo de una casa a otra, ¿eso lo contempla la empresa? Supuestamente yo... se metí, me tiene, Yo he tenido una compañera que se le pinchó las ruedas, le tuvieron que llamar a un compañero, una compañera a una coordinadora, la llevó a trabajar y luego la otra compañera que estaba en una casa, más allá tuvo que bajar andando a buscarla. De un pueblo, ¿eh? Ya que ya. igual había, vete a saber, como tráfico, kilómetros. ¿Y el arreglo de la rueda? Pues, Nosotros todo nosotras, todos y nosotras nos y pensar la, la huella ecológica que estamos dejando también porque sin necesidad estamos gastando eh, una, una, combustible una, una, contaminación una, una, una, que no es de necesidad no, no, no, no, no, porque yo soy de un pueblo grande que sí que se abarca y, <ríe> y precisamente ahí no trabajas, te mandan fuera yeah. y las de fuera allí ¿Y quién hace eso? ¿Otras que no lo En otros pueblos. O sea, ¿no tienen contemplación de tu zona? No, no, no, de... pero antes, cuando éramos públicas, sí. Pero escucha, ¿y eso lo hacen a todo el mundo? O a unas en concreto, el moveros, haceros desplazar para... Me da la sensación de que como para agobiaros y que os vayáis. Como, ¿toda supuestamente todas, pero ya sabes que, que a veces... Por eso digo, pero, supuestamente, porque, pero la mayoría sí estamos... Digo, su... como yo en la... mi empresa la... somos cabezas de turco, unas pocas, <risas> las ah, demás... Ah, evidentemente. Ha... No han sido sí. <risas> pero las demás estamos, digo, Bueno, por eso, bueno, ¿no? yo de, de, de, de, de, de imponerme las vacaciones, cuando eso, para que para que les coincida los dos, para que les llevas justamente cuatro días, porque vamos a deber de uno a cuatro, claro, y ya me mm las han -hmm. puesto, porque no me pueden o modificaciones de jornada también las he demandado y siempre estamos igual y tienes que estar cuidado porque se quedan tus vacaciones y ahora se las van a quedar los días festivos ya no que por ley tenemos 14 que tú los trabajabas luego te lo compensaban pero ya no o se van a ahorrar eso eh, los nuevos contratos que están haciendo me enterado el otro día también les hacen Um, bueno, el periodo de prueba y esto, pero tienen subida, bajada de un, si se muere una persona o cambia, te suben, bajan el contrato según eso de libre disposición que no cobramos, por cierto. Yo eso lo no estoy viendo ahora, si es verdad, lo de las subidas y bajadas de horas en mi vida lo había visto. Pues hasta sí, que llegó ¿Y les debes, a Y les debe horas. Te ponen a deber horas. Yo creo que tienes un contrato, si sí, a mí no me das, pero les tienes que de ver horas. Tienes que hacer un cómputo y de ahí a libre disposición lo que quieres comprar Y por cierto, sí, tiene gente que eso. Sí, es en eso. ¿Y en tu empresa qué papel han jugado los sindicatos? O sea... <risa> no, porque, pues yo te lo digo porque en la mía eh, han jugado un papel... Pues ya te lo estoy diciendo. Esto en la que era pública en Predinser ahí en los consejos de, de, de dirección de la empresa sí estaban los sindicatos eh, de que hay, los mayoritarios, bueno, mayoritarios, sí, bueno, porque sí, en realidad sí, los, si, vas a mirar las, si vas a mirar las empresas ni tan siquiera podían componer porque no tienen afiliaciones, pero bueno, son un de comisiones. Pero en mi empresa, siguen el, eh, han, en esta empresa lo que han llegado al acuerdo, y además le tengo aquí si lo queréis ver, eh, ha sido a través del Comité de Empresa el que ha propuesto esta modificación de jornada. Nosotros pedimos asamblea, el sindicato unita eh, unitario y la CNT se pusieron asambleas para que decidieran las mujeres, votaban si sí querían eso. Ellas dijeron que no, que no, que no, que no, que ya estaba bien llamado a sus afiliados y sus simpatizantes, y que estaba bien. Pero precisamente a las del Comité... Acepto alguna de esas de los Ella trabaja del lunes a viernes. Y ella no les va a afectar. A nosotras sí. A los que ah, dan. o sea que se beneficia. Claro. Eh, no, a ellas no, no. Y además las venden a las mujeres como decir, ¡ay, oh, ves a libras más. ¿Dónde ves tú que vas a librar más? Si te están en el ritmo de trabajo. Y los días que les vas a deber lo vas a tener que quedar que el día que tú estás librando. Ah, mira, que tengo ese día. Pues ya no puedes. Hoy no, que me le tienes que hacer y de tus vacaciones, porque si coincide la esa de vacaciones, pues estamos en vale, vale. <risa> lo que es, que, es que tanta modificación y pasar de la pública a privada y otra vez privatizar Es que en el 2000... ¿Los sindicatos o, o no estaban? O no, no, sí estaban. ¿Y quién te crees que hizo que tuviéramos que admitir la reducción de jornada? ¿Y quién nos hizo firmar? Si, <risa> si estaba firmado que no nos iban a tocar, no se podía tocar, porque veníamos de la, de la empresa pública y había un pliego de condiciones que tiene un que respetar, luego se le llena la boca diciendo es que respetar el derecho sociolaborales ya, y una porra, y luego después mira lo que hacen, y han sido ellos sí, sí, y, y es que en el 2019 se vuelve a sacar la licitación Otra vez. Sí. y esa empresa cuando salió en el 2015, ya en septiembre, esa entró en, en diciembre, pero que hubo un periodo que hubo una empresa que denunció y entonces, porque no le parecía bien, y, y entonces hubo un periodo que tenía que haberlo dejado en junio pero llegó hasta hasta el mes de diciembre y entonces en, en septiembre fui yo a una reunión de UGT y ya dijeron la empresa, nos dijeron además el que estaba de asesor las delegadas dijeron que esta empresa el sistema este no le gusta por lo tanto hay que cambiarle pasó este este año al 2017 este no se llegó pero que aquí que ellas empezaron a hacerlo en diciembre, ya sabían, pero llevaban desde tiempo queriendo cambiar porque salimos más beneficiosas, mucho más baratas. Entonces, eh, llegaron a un acuerdo entre ellas y el día 10 de, de enero lo han firmado. Ha empezado, porque tenían prisa, porque el nuevo convenio ya, ya se ha firmado, el, el séptimo convenio de la ley de la dependencia se ha firmado en febrero. Ya, y ahí nos tienen que reconocer los 14 festivos, pero no han firmado antes. la prisa. Ya. Y eso ha sido UGT y los del sindicato es que el independiente. Es que luchamos con. O sea, es que no comisiones... por mucho que queramos eh, avanzar si los que nos representan, entre comillas, eh, firman que, que valemos poco, que no nos paga la gasolina, yeah. que trabajamos sin. Bueno, en su caso, sin grúas. Eh, pues pero bueno, hay otros, eh... hay, sí, hay otros sindicatos que otros en... sí, sí Pero que, bueno, hay que salgamos y se nos llena la boca de. Sí, pero son estos los sindicatos. Esto, pero... pero hay otros fíjate, sindicatos, que dicen que hay otros. Hay otros. Lo y, sí. que pasa que hay otro, por ejemplo, es el CNT. Que se está diciendo que, fíjate, estos mismos sindicatos te dicen, ¿tampoco vale más que si las mujeres para parar solamente dos horas? Ya. Sí. Sí. Sí ¿Qué sí. ves? Sí, sí, sí, que te voy a contar. Sí. <risa> sí. Y yo me a dicho, que es de 24 tal, sí. Porque, sí. Bueno, y tal, porque... Bueno, luego las chicas dicen, ay, mira qué está. me ha pasado y cómo tengo que hacer esto y esto. Y ellas están a mi lado y digo, ¿qué quieres? Que yeah. ni te, siquiera te han dicho esto. Yeah. Sí. Como chicas que han tenido accidentes y les han pasado por enfermedad común y han tenido accidentes en las casas. Sí. no, bueno, a mí bueno. lo que me da sí sí sí mi coche, coche a libre disposición mi persona libre disposición sí, y luego es tiene eso gente eso que la tiene contratada para libre disposición y que cobra el plus y nosotras no yeah. es que me debes horas Cómame, yo tenía condiciones de decir, eh, tuve bastante con uno porque me negué a trabajar 43 horas y le dije que no. Dice, hace el esfuerzo. Digo, no. Dice, sí, sí, sí, hace el esfuerzo. Digo, no. Digo, no. Digo, no. Es que no me trabajas lo que te pago. Digo, tú tampoco me pagas aquello que me traje. Lo que, lo no, que trabajo, no? efectivamente. Pero también hay mujeres, eh, que Mira. está hecho de cristal y las de suelo de barro que, que nos den. Eso es muy bueno. Y fue así, dice, es que quiero ganar dinero. Digo, pues a cuenta mía. Mira. Y eso no, es un no, servicio si es que público. De salario internet, sí sea, sí Es que prácticamente sí, porque, por ejemplo, yo yo lo calculo todo, ¿no? Y de la otra empresa que quedó, está 1000 euros. Y me, no, y se quedaron en 900. De esta otra, pues han dejado prescribirlo y no he visto nada. 700. Y ahora le he vuelto a denunciar con la CNT y son como en, en, en cinco meses unos 600, 700. Madre mía. ¿En lo que estáis ahora de sueldo? De sueldo no, de lo que me deben y que lo me traje. Y el sueldo sí, ah, 700 o sí, no te creas que es más. Porque como lo redujeron... Claro, ¿Cuántas horas? Eh... 43. Sí, no, en realidad yo tenía que trabajar 5,5, pero yo resulta que decía él, no, es que tú trabajas 5 días. digo, yo trabajo 6. Dice, no, no, no, es esto. Y oye es esto, me quedo en mi casa. Dice, es que la, la semana laboral son 5, me decía. Y ahora, al pasarnos aquí, pues pasaremos a trabajar unas ocho con veinticinco, calculo. Claro, te aumentan cuatro días, tienes que hacer eso. O sea, que bien, aumentar menos el más. ritmo, más claro, y te aumentan el ritmo. más horas, o sea, pero la semana te la No, horas igual, igual, igual. tuvo en tu contrato es lo mismo, y si se muere algo, pues luego te reducen, no o sea. lo que sea. Así estamos. Madre mía. Así estamos. Y no se la gente que nosotros vamos, los usuarios, sí, están. te lo agradecen mucho y se valora mucho por parte de ellos, pero no. Es que la empresa es como que no. Pues por eso digo, si tu trabajo. Título? Tu trabajo es gratificante, pero... igual que yo creo que. Sí, el de todo el mundo, el por el vocacional. Cliente. Yo, en mi caso, sí. tú. Sí, sí, tu sí, además. Vocacional, porque yo trabajaba administrativo y luego Pero de eso se vale la empresa. Sí, sí, Ni pero, pero una cosa que sea vocacional. Y que no para... mujeres para con esos sí. casos y que, ¿cómo le vas a fallar? No le vas a fallar. Ah, eso es lo que te en La metes si no pasa nada. No juegan con esa es manipulación, que te claro es que verdad. Te con esas pero cosas hay cosas. esas tú para decir, pues no me vas a manipular, pero claro, no todas, no, y, y miedo, tú que eres vacacionada, es que si pero no eso no quiere decir que no vamos a trabajar gratis, y tampoco, tú, tú vives de tu trabajo. Pero cuenta y que tiene alguna feminización, ¿no? Hay ciertos trabajos, sí, el tema de los cuidados esta, que sí. es tan femenino, Feminada. según dice y luego el también. Estado patriarcal, dice, hombre, que la va a costar, si fuera un hombre seguro que no le hacen... Joder, es que yo, pues, te digo que... yo creo que... Pero con el tema de los cuidados, quiero decir ah. que es como bueno, si eso como, como que nos sale de dentro, el hecho sí, de... Que vale. Sí, Claro, persona. es que es no, natural, vale. vale, eso es una, la naturaleza. Sí, vale, el, vale, el vale, gen está. ese que tenemos, no sé eso dónde. Es. Es. <risa> sí. sí, bueno, eso claro. es cierto, sí, pero en ese sentido. Y luego también en las casas donde vas, a las familias, también somos un apoyo a las familias porque la gente les recae también a las mujeres y son situaciones que llegan a ser las mujeres, porque son las hijas o las mujeres, y están cansadas, están cansadas y tú eres el apoyo que vas ahí y es el descarga y es tanto en el sentido del usuario como de su familia eres como pues bueno, la que va allí eres mmm, su, como de su descarga ya de de, que es de un pilar la. Para sí, sí, sí, sí muy si es que por eso por parte el trabajo porque la... es necesario, claro. pero Mucho. ¿en qué condiciones? Muy sí. malas, muy malas, muy precarias y en unas situaciones, pues ya te digo, de, con accidente, dispuestas a accidentes en la carretera porque es que estamos todo el día, fíjate. No sé. Si te apetece contar Ana tu experiencia bueno, nosotros, bueno, yo yo hablo por mí y siempre digo por el resto de mis compañeras Somos dependientas de La Gallofa Y nuestro convenio es el de pastelería O sea, tenemos que vender pasteles Pero resulta que no, allí todas eh, hacemos pan, cortamos charcutería Hacemos de todo, como un mini supermercado, más aparte panaderas Pero cobramos, qué casualidad, por el convenio más económico Al que ellos pueden acogerse, lo de siempre entonces, nos organizamos unas cuantas personas para mirar de intentar cambiar el convenio, que fuera el de panadería. Y a raíz de armar esto y de meter unas elecciones, pues rodaron muchas cabezas por el camino. Las que nos presentábamos no, pero las compañeras nuestras sí. Gente que no tenía ni idea ni de lo que estaba pasando, porque no se había hablado nada todavía, no había ni siquiera las elecciones eh, estaban bastante lejanas, pero fueron despedidas entonces. Yo por defenderlas, cuando ya fueron las elecciones, salí como presidenta del comité y demás, a mí me hicieron también la cruz y también fui despedida, fui invitada a marcharme de la empresa. Hubo un juicio y lo gané como despido nulo. Y entonces ahora he vuelto. He vuelto con todo cámaras que me están observando, es el gran hermano mi tienda, ¿vale? O sea, estoy observada por todo. Tengo allí a mi compañera, la que me está supervisando, que es alguien muy cercano, por no decir muy allegado a la empresa, para controlar todo lo que hago, si respiro, si me rasco la oreja, o sea, yo estoy allí así, tengo que estar sonriendo, tengo que hacer todo, trabajar como una negra y hacer mis horas. Y no me puedo ni pasar ni un minuto de descanso ni nada porque van a venir a cuello. Y yo voy a seguir luchando, me da igual, no me van a callar, voy a seguir viniendo aquí, voy a seguir haciendo declaraciones y lo que haga falta. Y si tenemos que ir al juzgado, irá al juzgado. Y hasta ahí. No tengo más experiencia porque he vuelto hace un mes. Claro. Entonces, no, Pero bueno, ya te digo, o sea, ¿eh? viene el juicio ahora en abril. En abril, por eso mismo, porque tenemos que vender pasteles nada más. Por eso a mí me pagan por poner pasteles a la gente. Pero yo hago mucho más que poner pasteles a la gente. Yo y el resto de mis compañeras. De compañeras, pero no, no, no, o sea, nosotras somos dependientes de país. Y luego el tema de los contratos, por ejemplo, mm. eh, los hacéis, o sea, la mayoría son, a, a, ¿qué tipo de jornada tienen la mayoría? Porque yo sé que es que conocí una chica y también tenía unos contratos así. Como, Vamos a ver, es lo que te ledo. yo, yo es es que que hasta digo, que ah, no ¿verdad? he llegado a esta empresa mm. yo no había visto lo que también ha comentado de que te suben las horas, te las bajan. A mí no es mi caso. Digo, pero yo muchísima gente... No, es que he firmado que, tengo que me bajan las horas, que me las vuelven a subir. Digo, pero tú, ¿qué contrato tenías firmado? ¿A 40 horas? Digo, ¿cómo vas a estar trabajando a 28, a 30? Digo, ¿pero qué es esto? Digo, vamos a ver, si tú has firmado de 40, digo, haces 40. Digo, no autorides a, a bajarte las horas. Claro. Digo, otra cosa es que tengas de 20 y firmes para hacer 30, y te paguen esas 10 horas. Eso sí, pero no te sé decir el número porque... Ahora mismo por el censo que teníamos en su momento tampoco aparecen las jornadas, pero vamos, sí que habrá un gran porcentaje de, de 20 horas. Crías, se aprovechan de que claro. son crías muy jóvenes, que tienen mucho miedo t -t. y que son cuatro durillos que tienen para, como digo yo, irse de fiesta y costearse sus vicios y poco más. T -t. Y que además yo bien. he tenido también que oír por parte de, de empresa, que es que se ellos tienen amigos que trabajan en la banca y que entran un poco antes y salen un poco después y no pasa nada, ah, bueno. que nos podemos quedar un poco más. Sí, sí digo, perdona. Eso es lo que no, o sea, Digo, acu... ¿vas a comparar a mí con tu amigo el del banco? Sí. Digo, ¿qué me estás contando? Digo, bueno, ese se señor como igual el tiene también? un cero más o sea. en su sueldo. Digo, que yo, digo, no, cómo no, comprenderás? No, no, es que... Digo, sí, ya no. ha he hecho mucho el tonto de meter muchísimas horas a la espalda. Digo, para ni siquiera, digo, un gracias. Digo, pagadas ya por supuesto que no. Digo, pero es que agradecidas tampoco. Digo, entonces, digo, ya que me estás contando. Mira, en el acuerdo a que han llegado estas del, del independiente de UGT también se arroga la facultad la empresa de adelantarnos o atrasarnos la hora de entrar al trabajo en hora y media ¿Quién se ocupa de lo que tengáis que ocuparnos? ¿Quién se ocupa de lo que tengáis que ocupar? ¿Hora y media para entrar? Sí, te pueden adelantar tú por ejemplo, igual acabo ahora a mí ya me han vuelto a cambiar otra vez tendría que salir a las 2, ahora voy a salir a una y media pero puedo salir a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, según según Sí. ¿Y eso con qué te avisan o cuándo te avisan? No, bueno, te... te de... ah, bueno, sí, diario. se me olvidaba. No, sí, o a mí me ha pasado urgencias que no teníamos por qué hacerlas. ¿Y en de, el día? Del mismo día. Claro. Ah, que te que acabas a... ah, no, te tienes que ir a Udaya. Y un día me hice más de 100 kilómetros, un típico, en un día. No, Claro, es que como su trabajo es igual, pues urgencias también puede ser lo que te desee. No, viendo. no, pero nosotros pero no te entiendes porque tienen, tienen, pluses, ¿tienen, tienen un plus de que pagan gente con urgencias. Claro, claro. Eso, eso tiene un plus. Pero, ellos sí, lo cobran sí. pero a ti, no te pagan. Pero a mí no me, me lo, lo pagan. pagan pero claro, pero claro, él, claro, ah, tienes que ir. Un día se lo dije, digo. Y como no, te vas a cagar si te vas a quedar sin trabajo, pues vas a se ir. Se lo dije, todo dije, todo dije no, no, no, es que me debes horas. Con el deber horas es que es como una coacción ahí, un saben ellos. Porque te hacen un coputo de, de horas y tú al mes ficha? no no no ficha. Tú, tú sales de tu domicilio y ya empiezas a trabajar entiendes tú sales de tu casa y el primer servicio yo tengo que ir a la isla pero entonces, ¿cómo lo completo? ¿cómo saben que tú, pues has porque a las nueve, tú tienes? claro no porque ellos saben tú tienes tantas horas tú sabes el, el cuadrante del día y tú sabes las horas que estás haciendo que tienes que estar en tantas casas en tantas casa, personas, horas, ¿no? y tantas horas y nunca no te completan nunca siempre quedan igual, siempre igual horas. dos horas claro dos, siempre dos, quedan esas o sea, que no, por ejemplo no harías 40 sino 38 siempre dejas dos horas no sé si por eh, jornada completa serían 38 pero en realidad todo el mundo a tiempo parcial. 20 y las que caen. Porque como no. nos hicieron, dijeron que si no firmábamos aquello nos iban a despedir, pues así fue. Además, al final, las más porque han bugallón, te las pasarás en el coche, claro. Eh, sí, te las pasas en el coche. Ah, pero por eso han puesto desde agosto de 2016. No te pago el kilometraje en, en las sustituciones que es, hay manta de ellas. Para eso te tienen esas dos horas ahí bailando, que ahora se van a aumentar con el 4.2, Y el tiempo de desplazamiento tampoco se cuenta. Y eso suma que no se cotiza y no se cobra. Y igual al año son unas 100 horas. Depende. ¿Y si se te estropea el coche? Pues yo con... O sea, ya ya me pongo lo peor, digo, ya imagínate pues, pues, bien, ¿no? Porque Bueno, pues, vuelvo, pues si es. no tienes coche, sí. pues bueno, pues, bueno, te, bueno te reducen de jornada, no, como una compañera que la redujeron de jornada, dice no. yo no... <ríe> y la del comité le dice, pues cómprate uno que es más barato. No. O te despiden, no lo sé. Despiden, pues, despiden, a una chica vida, sí que o sea, la pasan te, te despiden. De... No, no, a esa chica le hicieron y, reducción de jornada. Te no, ¿eh? por un motivo, no. La hicieron reducción de jornada y ahora está en el pueblo. Y ella está, y ha tenido así porque la queríamos decir, no, tienes que tener coche para seguir. Y dice, no, porque yo tengo de la anterior empresa que a mí se me ha reconocido que me reducí en jornada por no tener coche y que trabajaba en el mismo pueblo de su de donde ella vive. Que, igual, que no le hacía falta el coche? coche. Que no, sí, lo no, hacía no, no coche le hacía el coche así. Le digo eso, que te hagan eso también porque te compensa, digo, si te ahorras en gasolina. Por eh, bueno, una parte sí, pero la querían volver a entrar y la, del, la de UGT le dijo: Pues cómprate uno que es más barato. Me lo vas a comprar tú a casa, ah, bueno, Es que bueno, vamos, ya no me fascina. En sí, sí. particulares, en muchas academias también les hacen eso, eh bueno, la mayoría. Si les mandan fuera, los primer, el primer año, los primeros dos años, los mandan fuera y te pagan el autobús. Fíjate. Ya y digo, ves. ah, pero ¿de coño te sirve el autobús? Si te tienes que ir de aquí al sardín y a su madre para arriba y para abajo, digo, es que eso no te sirve para nada y esa, la academia que mejor pagaba las horas la que mejor pagaba las horas les pagaban el autobús y en todo caso al que tenía coche, obviamente que fuera le pagaban el kilometraje menos de lo que te cuesta la gasolina, que eso no es el kilometraje bueno no porque si yo pongo el coche la ITV la compra del coche las ruedas fíjate no es la gasolina es que la ¿Por qué se claro. claro. Ah, bueno. ¿Y eso que es? La que hemos pagado. Ahora te voy a decir de dudar un sí, poco. Sí, sí. Nosotras pasamos de la zona oriental, pasamos 120 mujeres porque la, hubo un chico pero luego este se, se fue. 120 mujeres, se, el sí. se, se tiró cinco bueno, el chico se fue. Y de otra zona, de la es Agüero, que es de otra, era una cooperativa, pasaron 80, o sea, éramos 200 fijas. ¿Sabes cuántas quedamos? 57 fijas. ¿Y hacéis el mismo trabajo? Sí, cogen eventuales, yo he conocido chicas que las han contratado por 10 horas. Sí, eso también lo, en la también lo hacen, las contratan, las, como las bajan y las suben en temporada, pues hay veces lo que hay compañeras que, está... que hacen fin de semana ah, o... Y, ¿Y estáis el hablando del coche, del coche, es lo mismo, tú, para tu trabajo, porque además tienes no es un trabajo en un sitio fijo, sino que tienes desplazamientos, pero nosotras, por ejemplo, en nuestro caso de nuestra tienda, en la que yo estoy, eh había que ir a hacer los ingresos. vale, y Cuando Exacto. se hace retirada, hay que ir a, la, a ingresarlo. Pero por la ubicación de nuestra tienda, el Caja Cantabria, que está más cercano, eh, debe de estar a entre 3 y 5 kilómetros, que hay que ir con el coche andando. Puedes ir, pero claro, es una hora ida y una hora vuelta, y lo tienes que hacer eh, fuera de tu horario de trabajo, los ingresos, ¿vale? No en el horario de trabajo. Muy bien. El resto de tiendas lo tienen casi que pegado, o enfrente, o a 200 metros como mucho. Pues nosotras también tenemos que poner fuera de nuestro horario de trabajo, porque es lo normal, eso hay que hacerlo sí o sí, el coche, ir a hacer el ingreso y luego ya te puedes ir no a tu mal. casa. Digo, claro, eh, mi coche, mi gasolina, tu No la tienes, ¿no? Mira, no, yo devolví estás, la tarjeta somos, ingresadora, tarjeta ingresadora eh, es eso. Tenemos cada una una tarjeta ingresadora de, de LiberBank. Y mira, te puedo enseñar un ingreso que lo tengo guardado como era en paño. Hay que ir a ¿El hacerlo, El último que sí, hice pues sí. porque dije que no volvía. Yo a claro, en mi vuelta ya me he negado. Digo, lo siento, digo porque si no me pagas gasolina, de... Mmm, desgaste de vehículo y demás, digo, yo no voy a ir a pues hacer, mira, si nada no no ¿Ah? de la gasolina. es que Pero sí, soy no grata ¿me, somos... ¿me entiendes? Por todo, por, por pedir lo mío, soy non -grata. Sí, ah, no soy... Yo fui, Yo una vez les dije, que porque les pregunté que si me pasaba algo por el camino, no, por el claro. camino no, tú okay. ya y estás no. fuera de tu de trabajo. Tú estás fuera de tu verdad, Y además ¿no? nadie te ha autorizado su? a sacar el eso, eso, dinero es. de la en tienda. Tú no, no lo has firmado. Te dan un vale Está yendo un poco de, de ruido. Si os parece, como veo que esto da lugar a debate, eh, voy tomando palabras. No sé si alguien quería... Antes preguntaba a es eh, a la compañera sí. de empleada. ¿no? Sí. Algo, algo se está avanzando en que te dan de alta, ¿no? Sí, Pero sí. nos hemos olvidado de que, qué subsidio de desempleo tienes, qué derechos de paro tienes. Ah, no, no tenemos no, ningún paro. No, que tenemos que no tienes derecho no, de huelga. No. Si no, no tampoco tenemos derecho a paro, por favor. Enfermedades profesionales. ¿Ahí están reconocidas? Sí, en enfermedades por sí, porque mi hermana está ahora mismo con artrosis y está reconocida por la Seguridad Social. Le han dado la baja, le han pagado y todo. Ahora, ¿el ¿Pero de desempleo? El desempleo no lo tenemos, no. Pero si están desde... Espera, es que había otra, ah, bueno. otra palabra por ahí. <risa> y ahí, eh, vamos, yo conozco muchos casos en, en cuanto a, a dependencia. Las chicas que trabajan para empresas tipo uh, privadas a domicilio y demás, pues es contrato, te hacen un contrato de cuatro horas, trabajas diez o doce, te pagan la hora a cuatro y pico cinco euros y haces. Y tu jornada laboral de diez horas o de doce horas es dos horas en casa de Pepita. Una hora en casa de Juanita sí. y tres horas en casa de tal. Coche, vete para acá, vete para allá, pringas 12 horas para mejorar 8 6. a 5 euros y <ríe> está de alta 4. Eso es, eso es. Y las enfermedades o sea, profesionales. La, al fin y al cabo en una empresa que trabaja para. Pero estamos igual, ¿eh? No, no, no, no, palabras. No, no, no, para clientes privados, digamos, yo creo que están todavía más acudidas. eh Pero ah, nosotros, aunque estemos eh, dependientes, es lo peor, porque en realidad no eso a... depende de, de, del, del gobierno de Cantabria, porque es un servicio público y es un derecho sí. de la dependencia, pero se lo están dando a empresas privadas. Y ahora lo que están haciendo es aún más barata, cada subrogación, más no. baratas, más baratas. Y no tenemos derecho de nada. Y lo de la enfermedad profesional, a nosotros no nos la reconocen, ¿eh? No no, sí, no, no, no, no, no, no, pero ya, ellas, es sí, no. Es, que a, a, es a es que nosotros no. Es que había no, palabra, no, bastantes no, palabras no, pedidas. Comun, comun. No, no, pero sí, no, no, Tenía no, no, la no, palabra, no, es que no me acuerdo de tu Carmen, nombre, Carmen tenía la palabra. Eh, sí, yo soy Carmen. Eh, con respecto al servicio doméstico, yo soy una chica que he trabajado desde que he venido de aquí a este país, y dichosa y orgullosa de estar aquí. Eh, hemos sido muy explotadas explotadas a la esclavitud. Y yo lo hablo desde el punto de vista mío. Donde no te permitían tomar un vaso de agua, te comías una galleta que las descontaban, pedías permiso para ir al médico, que llegabas con un 40 de temperatura y decía tómese un paracetamol, se lo daba, y a seguir trabajando. A fregar de rodillas, los suelos, porque aquí la fregona no existe para usted. Y donde te vean una, una uña, por lo menos hoy tengo uñas, te vean una uña larga a cortarse porque usted no tiene, de, a tener dere, de, no tiene derecho a tener las uñas largas. Y si me pongo a contar las cosas, no. Hoy en día no trabajo. Bueno, trabajo como dice el señor. O, eh, o, por horas me paso... Y, y yo no pido seguridad social, ya no pido nada. Pero no porque no me lo quieran dar. pero Porque yo ya no quiero, ya ya digo, ya paso, es que ya paso de todo. Digo, hoy, ¿no? cuando yo quiero trabajar, ahorrar y prepararme, ser una profesional, eso es lo que estoy haciendo. Porque dije, ya me han pisoteado bien. Y no hablo de pisotear de, de que eso que dicen, ah, mira... Eh, es que es un hombre, no. Hablamos de la misma mujer. Humillación, sí. Sí, sí, es que las hay algunas. Es que parece mentira. Shhh. Parece mentira que nosotros como mujeres nos pisoteamos. Hacemos que esa otra mujer débil sirva de, de trapo viejo. Cuando la mujer en sí deberíamos de mujer, y apoyarnos. Sí. Da igual que estés arriba como estés o sea, El problema es ese, que está arriba ella. Mm. Claro. O sea, el problema es la sí, relación insistido. de poder. Mm. O sea, ya no es tanto de, de, de eso, de, de que dices, ah, bueno, es que eh, el hombre... No, ya es bueno. en sí la mujer, porque desgraciada o, o orgullosa, o qué sé yo, puede decir. Me tocaba trabajar solo con mujeres. Pero también he salido a darles en la cara, ¿eh? He dicho la señora, ahí nomás, hasta aquí. Se acabó. Sí, muchas gracias. ¿Tenía, la bueno. se tenía, tenía ella la palabra y luego bueno, la tenía Gema pues, pues, sí, y luego. Y yo también, luego. Ah, sí, espera, y luego por ahí, vale. Eh, ¿No quieres hablar? No. Gemma ah, eh, No, yo preguntar: eh, cuando si se tiene un accidente eh, con el coche, o sea, y la baja, ¿qué es? ¿Es ¿Te dan baja laboral o.? O pasan de eso, o sea, como no, se supone que decías que no te contabilizaban, o sea, no entraba dentro del contrato, los desplazamientos... Los desplazamientos no te, no te los pagan, pero supongo que si tienes sí, sí, accidente... Eso, o sea, si sí, sí tiene... De... En itinere te tendrá que dar la baja, pero lo que no sé si sería pues no, no la baja, claro. como dices, la baja, sí, sí, sí. supongo que será baja de accidente, pues es en itinere, es lo que yo he discutido con una de sindicatos, o sea, no me estás reconociendo el tiempo de desplazamiento y me vas a reconocer en itinere, no sé. En supone que es baja laboral, supongo. Sí, yo quería también denunciar dos cosas. Muy, muy fuertes. Con, el, con las mujeres migrantes eh, en territorios como Ceuta, Melilla y ciudades de frontera, hay, pasan las mujeres marroquíes a trabajar de esclavas a las casas de las señoras de Melilla por unos precios y unas condiciones alucinantes. Y ya, eh, otra alucinación que ya es más fuerte es el tema de las mujeres porteadoras las miles de, de mujeres que hay en Melilla y en Ceuta cargando bultos de 60-80 kilos a la espalda por 5 euros, euros cada pase y así toda la vida esa es otra situación bueno, pues las normalidades lamentablemente se pueden contar muchas y casi siempre mujeres, como curiosos. ¿Puedo, ¿puedo sí, es que estaba... Eh, no, no. Por seguir un poco el orden, ¿eh? porque estaba también ha pedido Nancy no, sí, luego el sí, compañero. No, sí. ¿Te ceda, compañero... ¿Te importa que le ceda... Sí, sí, sí, no, no le ceda. Bueno, quería decir que lo malo que creo que esto es en toda Europa, vamos, por lo menos en el mundo entero. Y hay allí trabajando creo que 30.000 jóvenes españoles, casi todos con carreras universitarias. Pues el trabajo habitual allí es trabajar en una tienda que te pagan 7,5 euros la hora, no tienes derecho a vacaciones, o sea, si faltas no te pagan, no tienes derecho a baja tampoco, tienes una gripe, puedes faltar tres días pero no te pagan. Esas son las condiciones en que trabajaría la gente. ¿eh? ¿Querías decir algo Compañero del fondo, gracias. ¿Yo? Sí. sí. Estoy pues, pues, de de que la situación que se describe forma parte de la realidad laboral en la que estamos. Primero, no viene porque... Sí, tampoco esto no sabe por qué sido espontánea, ¿eh? pero claro. producto de, de, de determinadas políticas o la falta de misma. ¿eh? compromiso y responsabilidad del conjunto de los ciudadanos también, ¿eh? Bien, ¿eh? Porque ¿cuándo se perpetúa la injusticia? Porque esto es injusticia en todos los órdenes en los que nos movemos en el momento, en este momento en esta sociedad. ¿Cómo se perpetúa? Pues en principio por la falta de conciencia de los ciudadanos que de una u otra manera sufren. Es decir, si uno no es consciente de, lo, de la situación de lo que está padeciendo, es muy difícil que la afronte y afronte primero su valoración y cómo, de qué manera, salir de esa de esa situación. Por lo tanto, se lleva a un segundo plano, la falta de organización. ¿Cómo se organiza la sociedad? ¿En qué medida esa sociedad se está vertebrando para responder a todo lo que está sucediendo? Después de, de eso, pues el contexto político y económico, la alta tasa de desempleo es un pelotón extraordinario capaz de hacer cualquier cosa que le permita el hueco que le dejen otras personas. Es decir, contra más desempleo haya, contra, con, con, con un desempleo que esté estructural, que permita que en un momento determinado cualquier reivindicación puede estar compensada, con, decía la compañía de la gallofa. Yo conozco el caso de la gallofa porque algunas candidaturas se las cepillaron otras no, ¿eh? porque eran complacientes y, por lo tanto jugaban el mismo papel el mismo papel que la empresa ¿no? por lo tanto aquí hay desde ese punto de vista está la situación de que cualquiera puede sustituir, nadie es solidario con el despido de una compañía que quiere que reclama un derecho tan elemental como una fregona fijaros ese elemento estamos hablando de, de una sociedad tecnológica y esta mujer estaba pidiendo una fregona. Una fregona. Fijaros que Y además de pedir una mujer. La cultura de esta ciudad, entre otras cosas. ¿eh? La culturez Y la absoluta despiadada mentalidad de muchas mujeres. Que tienen un concepto social y de clase social. Que en tu caso además se representa porque eres extranjera. También. También por todos. Y la precariedad social en todos los órganos. Y por último, y por último, porque los ciudadanos votan a los mismos que le están jodiendo. Tal cual, tal cual. La una franqueza, permitido. Yo no sé a, vot ¿a quiénes votáis vosotros. Vosotras. No lo sé. Pero también jodería que había gente que vote al PP. Sería algo, para ponerse los pelos de vodka? de alguna parte de mi, de mi cuerpo no se ponía. Pero la verdad es que para ponerse, francamente. Y, y luego, yo termino ya, eh, aquí hay que cambiar cosas, hay que cambiar muchas cosas, y cambiar muchas cosas significa tener que replantearse eh, por lo, eh, lo que nos ha servido y lo que debe eh, eh, ser ritmos para, para seguir. Y yo eh, os hago una pregunta a todos, ¿vosotros creéis que los sindicatos son los culpables de la situación? Sí. El... Lo digo porque... Hay críticas. ¿eh? Sí. Ve, veamos que los sindicatos son los culpables de la situación. Porque los sindicatos, los sindicatos, son entes, se define, la Real Academia lo define muy claramente, nos los forman personas, trabajadores. Es decir, de tratar de un sindicalista tiene que haber trabajadores que le apoyen. Porque si no, es sindicalista se va a morir solo. O se acaba cortando las venas. Ay, yo es que he vivido una situación muy bueno, abstracta, ¿eh? Discúlpame con los sindicatos, <risa> pero... Sí, sí. La voy a nombrar eso, abstracta. Es que... Pero no puedo decir nombres porque sí, yo ya tengo... Mira, yo tengo es que a la guillotina. Los sindicatos, los sindicatos se eligen de dos maneras. Por afiliación o por representación sindical. Se eligen a las elecciones sí, sindicales. Representación sindical hablando. Se sindicatos y candidatos. Y candidatas. Y, candidata. y se votan. En esta, la empresa de sí, sí. esta compañera, cuando haya elecciones sindicales otra vez, habrá que pensar qué sindicato se va a presentar y qué candidatas se van a presentar. Y veremos cuál sería el resultado de las elecciones sindicales. Porque igual... A ver si curiosamente han salido las mismas mayorías que en este momento están, en un momento, en este momento, le eh, digo en este momento, porque todos es cambian, están contribuyendo a que las cosas no cambien porque son ciertamente colaboradores en cierta sí, medida sí. de determinadas políticas empresariales. Bueno. Pero yo la pregunta que os hago, ¿creéis que los sindicatos son los culpables de la situación? Esa es una no, pregunta. Me... Es Tendrán su porcentaje. Pues sí, ah, eh, vale. El 100%, es el... no, pero su porcentaje. Ya, pero Pero precario los demás. ¿Eh? Me parece sistema, un poco Sistema, sí. Sistema, el sistema, exacto. Gracias. Sistema, ahí ahí de, asco, de ahí es la huelga de mañana, ¿no? Que no solo huelga laboral, sino una huelga contra el sistema. Y la corrupción, o sea, eh. los valores de cada uno. Pero los la... sindicatos mayoritarios a las precarias no los si... quieren, ¿eh? El, en todos los sitios. Hacer... Tampoco, ¿A las ¿A las? trabajadoras domésticas? Topo... Tampoco, a las precarias, por eso lo digo. ¿A para tampoco? Tampoco. Sí. Tenía la palabra, Pero no todos, ¿eh? De, de, de, de, de de <ríe> la no todos. No sí, todos. No, todo, no. no. Planeado, por favor, no, no, compañera. Yo estoy viviendo el sindicalismo de la pequeña empresa, de la miseria laboral. Ahora te doy la palabra, discrepo, por lo cierto, quiero ¿Vale, de decir vale, que no es vale, así. Vale, vale, lo que pasa es que cuando entras a una empresa y te sale, sale una, ¿sí? una escopeta, pues es más complicado. Cuando dices que hay que hacer huelga y trabajar sí, sí, pero cuidado, no voy a ser que me despida. Pues entonces la capacidad del sindicato de intervenir y de, de plantear soluciones es escasa, es reducida. Es que no podemos entender que existe miedo. Pues, bueno, claro, haremos una trabajar. jornada sobre los sindicatos y, bueno. y, y la ah, peste negra no dentro no de no los sé. sindicatos, por favor. Pero vamos claro. a dar la palabra a al, Ilefonso, al que tenía la palabra hace ya... Pues vale, y luego a Paco. A Paco. De que, tengo que de decir que sindicatos, y sindicatos. Sí. Hay muchos tipos y hay... Ahora soy sindicalista en estos momentos y bueno, pues tengo que decirlo lo primero. A ver, yo hace un par de años, hace dos o tres años, estuve hablando con gente responsable de educación en el gobierno de Cantabria, era en concreto sobre, sobre dos cosas, sobre, sobre todo sobre una que era la situación de los auxiliares de, de conversación y de los empleados del PROA, ¿vale? Son eh, gente... ...muchas mujeres, posiblemente también mayor, mayoritariamente mujeres... ...que trabajan en unas condiciones patéticas ...y a través de empresas subcontratadas. Y en ese momento se me dijo... ...porque bueno, la, la, la administración que salía... ...se vio obligada por una serie de, de incumplimiento de contrato... ...o de incumplimiento de condiciones que venía directamente... ...del Ministerio de Hacienda... ¿eh? ...que les impidieron hacer la contratación pública... ...de los auxiliares de conversación... Eh, bien, venían directamente del Ministerio de Hacienda y se encargaron de boicotear precisamente a las comunidades que habían cambiado de signo en el gobierno como habían sido Cantabria y Navarra Vale, pues en ese momento se me dijo que esto era una cosa provisional porque el gobierno de Cantabria iba a firmar un documento o, o iba a aprobar que todos tuvieran que contratarse con una cláusula social es decir, yo estoy en contra de las privatizaciones Evidentemente, pero eh, la, la, una cláusula social que significase que cualquier servicio que haya que privatizar, esperando que fuesen los mínimos, tendría que tener unas condiciones eh, justas y, y decentes para sus trabajadores. Eso me lo han dicho hace dos o tres años, que iba a ser una cosa inminente y ya veis en qué situación estamos. ¿eh? Es que la clave de esta situación es que precisamente las, las administraciones, que son las que tienen que dar ejemplo, porque evidentemente, si una administración ¿no? o sea trata mal a los trabajadores, ¿qué no va a hacer una empresa? Mm. ¿Qué va a hacer una una encima pequeña y media empresa? Que son los héroes de este país. Mm. Los héroes de este país, sí. Mm. La madre que... bueno, no sí. nada, ¿eh? Entonces, <risa> vale, termino, no me quiero tal. Pero vamos a ver, simplemente es eso. Que el Estado debería ser especialmente ejemplar en estas cosas. Que no debería, lo primero, los servicios no se deberían de... Privatizar y en casos imprescindibles debería haber siempre una cláusula social, pero vamos hacia ello, no vamos hacia el lado contrario, que es el lado naranja en estos momentos. Sí. El PP, es que el PP ya me parecen hasta buenos en comparación con lo que se nos tiene encima, encima por estadística, todos vamos a votar a ciudadanos en esta sala, ¿eh? todos. Si veis las encuestas, vamos a votar todos a ciudadanos. Una ¿No no sé cosa todos que. Pues, Gracias, sí, Irle. El compañero, el problema es más político o es pues, la, la globalización, la competencia, o es mucho más complejo y no sabemos ni cuál es el problema. Hay un poquito de, de todo. El, trabajo, el, ¿sí? Hay un poquito, a ver, por cierto, las, las, que, las que quieren separar feminismo de capitalismo están bueno, Muy, bueno, muy esa es, es otro melón. Sí, sí. mucha fila para Sí. Quería preguntaros a las cuatro: ¿eh, si ¿tenéis compañeros eh, hombres? ¿Y si cobran lo mismo que vosotras? ¿Y si tienen los mismos cumplimentos que vosotras? ¿Y si lo El poder ver un compañero con la nómina, a ver si lo habéis podido vivir. Yo les tengo, pero están obviamente en un grado superior. No vemos sus nóminas, pero es sí, superior a la mía, sí. A nivel mío, no tengo ningún compañero hombre. Los camareros. Pero no es a nivel mío porque ellos son de Ancou, nosotras somos vaqueros. En la les Dependiente de hombre no existe. Ejecutivo hombre sí. Ah, de auxiliares creo que han contratado dos. Lo que yo no sé es lo que cobrarán. Pero sí, los directivos son hombres, eso sí. Y además mmm, bien remunerado. Eh. <risa> yo tengo un compañero, es un jardinero que cuida la casa. Pues yo creo que estamos cobrando por ahí, él tiene la jornada completa, yo tengo solamente unas horas, pero estamos por ahí. Y bueno, yo es que soy docente, yo soy maestra y sí que es verdad que la mayoría somos mujeres, y mis compañeros hombres cobran lo mismo, pero es verdad que primaria infantil hay más mujeres y cobramos menos que por ejemplo el profesor de secundaria, que hay más hombres y trabajamos 10 mmm, horas más a la semana. ¿Y eh, ahora, sí, ahora ya es el mismo, o sea, vamos a hacer el grado y si sí es verdad que ahora ya con el cambio de, de entrada al sistema van a cambiar los temarios y se pretende que sean los mismos temarios, el mismo número de temarios. Entonces, quieren hacerlo todo igual, pero ni hablan de la jornada de los maestros y maestras, ni se habla tampoco del número de horas de, de maestros y maestras. Pero bueno, hay una diferencia de niveles. Sí, bueno, pero ahora sí, si la formación va ya. a ser igual, ahora... Y el número de temarios para declarar la posición va a ser igual, pues entendemos que si todo va a ser igual, pues todo. No de he hecho, he a hecho sí. la prueba, porque no, te dices, bajan sí. poco, pero te dan puntos. Sí, sí, esos puntos del punto 3. A mí me han dicho, si te interesa, ¿qué es que te dan puntos para los medios? A mí no me interesa la mierda, ¿qué coño que te dan puntos? ¿Qué es lo que te estás pagando? Una mujer que te dan puntos. No, si explicas lo del PROA, es que es muy interesante porque igual mucha gente no sabe lo que es el PROA y es que parece mentira que haya personas contratadas en centros públicos dando un servicio brutal en esas condiciones. Sí, después se lleva a Absolutamente vergonzoso, o esa gente... No sé si tenéis no. hijos en los institutos, no sé si para los coles también se hace. Sí, sé que se hace sí, para los sí, institutos. Para sí, y yo y también dicen, para los coles. Y les dicen, no, pues puedes ir unas horas a que te da una persona clase un rato. O sea, es que no me acuerdo porque yo para los para recordar números eh, no lo recuerdo, pero bueno, vergonzoso. Pero no os penséis que son solo... Mm, a ver, a mí me han llamado de la universidad de comillas para dirigir la biblioteca para hacer el traspaso del tipo de, bueno, de, de, donde te, de la cosa donde tenían los libros apuntados, porque era una cosa, una base de datos hecha de mierda, a la base de datos. Y yo sé lo que es eso, porque yo lo he hecho en otro sitio. Ofreciéndote pagarte menos de 5 euros la hora. Solo las horas que trabajaras sin, de, sin descanso, sin dirigir la biblioteca, eh. que No, te, te no, no sin. Sí. Sin descanso, sin días libres, sin vacaciones sí no sé qué y salía menos de cinco euros la hora cuando claro, me, la que me lo dijo no me decía cuando me pagaban cuando voy allí tampoco me lo dicen no no la otra te contestará pues cuando va a salir la llama y le digo cuánto y me dice no qué tal digo espera shh, espera que saco la libreta en el coche ticket ti tick, tick. digo me estás diciendo que son menos de cinco euros la hora Vamos, lo vais a hacer como el culo porque tras pasar de una base de datos a la base de datos más oficial a la, al sistema de, <coughs> de catalogación más oficial, que es un caos que no os podéis imaginar, es muy difícil. Yo ya lo he hecho una vez, he estado gestionándolo una vez en Guatemala, sé lo que es, pero vamos, ni por eso ni por 15 veces más. O sea, es que, vamos. Y luego, una universidad pseudo-prestigiosa, pseudo-tal, pseudo-cual. Quiero decir que no os penséis que solo aquí o allí, que a veces detrás de cosas, Aparentemente... Sí. Sí, sí, sí. Ya, no, es el profesorado ya, ya, de la universidad... Es que nada, ya, lo que pagan escucha. la matrícula... Y me sí. escucho a una persona X hablando de... No, claro que es, el tal del seminario de comillas para qué tal... Igual yo diciendo... Sí, ya sabes de qué estás hablando es que además lo conozco cuando lo entiendo te voy a explicar cómo funciona ¿vale? lo está defendiendo a nivel político con su mejor intención pero... no, puede él lo está defendiendo con buena intención desde su lado político pero creo que no sabe cómo funciona la cosa sin saber el trasfondo que tiene no lo sé, no lo sé, no lo sé. gracias, tenía la palabra yo quería decir que el día de mañana y todo este esta, este contexto, ¿no? esta, esta época me ilusiona mucho porque nos hace conscientes de que no, de nuestro del problema que tenemos, que vivimos, que hemos vivido y de que no estamos solas, ni no solos, porque también hay un tese, Es lo que decía el compañero, capitalismo con, con feminismo. Pues eh, a ver, es que lo que iba a decir es que hace años yo, bueno, yo me dedico a la danza, ¿no? Y hace años estuve. Estaba muy ilusionada con, con un trabajo que era de creación de, de, un, de un espectáculo visual eh, que, que iba a tener lugar un año después. Y yo, pues, era como, como mi hijo o mi hija, ¿no? Tenía que diseñar todo el vestuario, el atrecho, la contratación, de lo, la elección de los bailarines y bailarinas, mmm, la temática, bla, bla, bla, los pasos, todo. Entonces, pues, me puse a ello y, bueno, el caso es que cuando llegó el momento de los ensayos, tuve que desplazarme a esa comunidad autónoma y pagarme yo el piso y demás, del desplazamiento y demás, porque los ensayos eran unos meses que no eran remunerados. Eh, tenía que enseñar yo a los demás, eh, bueno, un lío. El caso es que, que esa empresa pues eh, nos brindaba la oportunidad, si queríamos, después ya una vez ya contratados, de vivir en un piso eh, de, para trabajadores. Eh, tenía muchos pisos y bueno, a mí, a mí me tocó una habitación, todo muy bien, piscina, todo muy bonito. El caso es que el contrato era abusivo, ahora lo veo. Pero, claro, en ese momento era, era opto por el arte. Había que. Hacerlo bien perfecto siempre, no librábamos ni, ni ningún día, el de, creo que eran seis meses, y no había ningún solo día libre, ni por enfermedad tampoco. Hombre, el contrato sí, pero sobre el papel, en la realidad no. Eh, cuando yo, que sé, por ejemplo, una vez tenía un dolor de muelas muy fuerte y dije que por favor, por ese día, que bailaran los demás que no, que tú eres la principal, no puedes no puedes hacerlo, y que bajo tu responsabilidad. Entonces fui, con la cara, como la tenía. Y me dijeron que, ah, bueno, tanto no te dolía si, sí, si has venido sí. al final. Y encima me echaban la bronca por haberme quejado y tener que hacerlo. Teníamos que hacer varios espectáculos al día. Eh, dentro del contrato nos podían decir seis en una noche <coughs> o, o dos o los que fueran, daba igual y corriendo y, y encima cuidado que gracias que teníamos cinco minutos para cenar en el hotel antes de que saliéramos pues bueno, detrás de todo aquello que había un acoso sexual horroroso horroroso por parte del dueño de la empresa que era un privilegiado total pero que nos tenía a todos pues, pues bueno, horrible, eh, ante la negativa lo que hice fue ponerme en mi habitación a otro trabajador, a un animador, que bueno, que fue horrible, la verdad, en mi habitación. Entonces, claro, me acosaban de una forma horrorosa. O sea, no, no había manera de, no sé, de escapar de aquello, porque claro, era, era mi proyecto, eh, yo me, me dedicaba a ello, toda mi vida he querido hacerlo. Eh, y no había nadie que me, que me, que me dijera, sale ahí, no, no era consciente. Entonces estas, y más cosas que ni cuento, porque bueno, al final me tuve que ir de allí, pagar yo mi, mi vivienda y demás cuando otros tenían la posibilidad de vivir gratis, gratis entre comillas. Uh -huh. Y luego tuve, por ejemplo, compañeros, yo, por ejemplo, al, al haber creado yo el espectáculo y al bailar más tiempo, cobraba 200 euros más que mis compañeros, bueno pues tenía compañeros hombres que me la tenían curada solo por eso entonces claro lo tenía mmm, dificilísimo y era día, día, día, día y caía en una depresión y tenía que salir a bailar una muñeca y con un... Oh, fatal y el acoso sexual no paraba eh, y así hasta que al final eh, mi hermana vino a verme a esa ciudad y me puso en contexto, o sea, me, lo, me abrí los ojos y me dijo Ya vida, sal de aquí, vuelve a casa, o sea, da igual, no vas a dar un paso atrás pero en ese momento no crees que esté pasando nada fuera de lo común te, te ves sola y muy pequeña y estas, estas reuniones que tenemos eh, y, la, y, y la idea de mañana te hacen sentir que no estás sola y que tiene razón. Y que, y que, y que tenemos razones para hablar, para gritar, para quejarnos. Que no estamos locas. Y que. que tenemos derecho a pedir lo que. a exigir lo que. Lo que es nuestro. Lo que es nuestro. Eso es. Así. Sí. Sí, Muchas gracias por compartir eso. Que no es fácil. Sí, bueno, yo he llegado un poquito tarde <coughs> claro yo creo que la, pre la precarización es verdaderamente terrible ¿no? y ¿no? cuando tiene, tiene rostro de mujer además o sea, y no es casualidad que la tenga no es casualidad que la tenga porque además hacemos los mismos trabajos y nos paga menos es decir. entonces bueno pero yo sí que quería decir porque venía el hilo sindical que efectivamente yo sí creo que hay responsabilidades sindicales importantes en este país las reformas laborales las han firmado y las han firmado es el tema de las pensiones lo ha firmado lo ha firmado es decir la, que, que haya contratos contratos doble doble o sea la, lo que llaman la dualidad del mercado de trabajo que se denomina así dualidad del mercado de trabajo los contratos indefinidos los contratos temporales donde las mujeres además somos mayoría firmando contratos temporales eso también lo ha firmado lo ha firmado es decir claro que hay responsabilidades es más hay tales responsabilidades que en estos momentos cuando mujeres que están en situaciones muy precarias quieren luchar contra esas situaciones precarias, tienen que hacerlo como las Kellys pues, al margen de, los, de, los, de las estructuras sindicales. Es decir, o sea, quiero decir yo. Yo no creo que hay, vamos, yo creo que, que tenemos un pequeño problema a la hora de quién nos representa y quién nos defiende. O sea, le o sea, tenemos, o sea, le tenemos, o sea, yo no me fío de que, de que esas personas que supuestamente representan a todo el mundo y firman lo que firman, vayan a defender mis derechos. O sea, sí, claro, o sea yo cuando se si venga que defender mis derechos tendré que hacer lo mismo que las Kellys. O sea, lo que se ha hecho en todo, toda la vida, ¿no? O sea, ver cómo te organizas, ver cómo tal y cómo peleas en todo ese tipo de historias. Yo quiero decir eso porque también es importante, o sea, y aquí además, con el tema feminista, también tenemos la oportunidad de ver que nosotras también nos tenemos que organizar porque, bueno, pues, eh, tenemos esos problemas que tenemos que luchar con ellos y además tenemos problemas que tenemos que luchar porque somos mujeres. O sea, sobre todo lo que es la doble, la doble jornada de trabajo. Porque tenemos una doble jornada de trabajo que también hay que poner de relieve, que no es eso que decimos que es amor, que nos tocan y tal, que, es, que significa que no te reconocen como población activa en el PIC si lo haces, eh, en tu casa, pero si, si lo pagas a alguien te reconoce como población activa del PIB o sea, es decir, como producto interior bruto que se crea riqueza que se, que se que es riqueza, que no es población inactiva, que es población activa que se está creando riqueza y que es un trabajo que es gratuito sobre que es tan importante como que nosotros reproducimos la vida producimos y reproducimos la vida y eso no se paga, que eso le viene muy bien a alguien ¿A quién le viene bien? Al capitalismo sí. Quien diga que esto no es una huelga anticapitalista No sabe ver que esos trabajos que son gratuitos Le viene muy bien a alguien que no nos está pagando Vamos, aquí, vamos es que le viene estupendamente Hay gente que está ganando dinero maravillosamente Y nosotros ahí trabajando Diciendo que bien, que queremos mucho a la gente No, o sea, no Nosotros tenemos que decir que ni hablar Que se acabó Muy bien, vale. Sí, también. <risa> el compañero de fondo. Oye, vamos a ver, ¿cómo se va a gestionar el, el éxito del día 8? ¿Sobre qué base de contenido, con qué representantes y con qué estrategia? Que vienen propuestas sindicales, vienen propuestas de partidos, vienen propuestas... Que viene una propuesta de una, de una coordinadora estatal. estatal. No, no, pero digo porque hay muchos eh hay muchos no no pero la viene todo una coordinadora de, estatal de, y los tío, sindicatos y de, están todo. detrás se pero, suman pero lo, lo principal ahí es la coordinadora 8 de marzo de madrid que es o sea, y es el movimiento feminista estatal los sindicatos van detrás son una, por ejemplo, una los sindicatos ahora mismo son una, un mero instrumento, y así se quedó en las jornadas de Zaragoza, para dar cobertura legal a las trabajadoras que quieren ir a la huelga, porque así se solicitó. Sí. Porque es verdad que de manera legal son los sindicatos los que pueden convocar una huelga. Sí, en realidad yo estoy preguntando sobre qué base de contenidos, sobre quién va a representar todo, quién va a canalizar todo eso. Porque alguien tendrá que formular, formular que todo eso... Tenga un espacio de debate, de decisión... Está habiendo espacios de debate. No, no, no, no. Sí, pero que no digo que no le haya, que no digo que no le haya. Que se está recogiendo una realidad. Pero ¿cómo se va? A, a, ¿Qué estrategia, qué elementos son los que van a servir para que esto, a partir del 8 esto no sea una, un éxito extraordinario solo, sino cómo y de qué manera se plantea la estrategia a seguir a partir del día 8. No que antes del 8 hay una coordinadora estatal, se está creando una red de mujeres bueno, el día 8 va a ser en el Estado. Todo el récito, pero ¿qué se va a hacer a partir del día 8? ¿Cómo se va ¿Qué Es que esto no para en el 8, es que esta huelga no es el 8. Esta huelga empezó hace un año cuando se, se juntan las feministas y dicen hasta aquí. Y entonces empiezan a unar y a hacer una red y a crear una red de mujeres. Y ahí empieza la estructura, esa gran estructura, esa gran tela de araña morada que se está tejiendo en el Estado y en el mundo. Y esa es la estructura que se está siguiendo. Esta huelga no es una huelga al uso porque no es una huelga porque trabajar y dar 100 euros más. Es una huelga contra el sistema, que es lo que estábamos diciendo antes y lo que decía la compañera. Es una huelga contra el capital. Entonces no, es, no se puede comparar con el resto de los movimientos porque es un movimiento propio con una identidad propia. Y seguiremos organizándonos igual que nos estamos organizando, o sea, a nivel estatal y luego en los distintos territorios nos vamos juntando. Y eso ya es un éxito. O sea, ahí ya el día 8 hemos ganado. Y el que me diga que no, miente. Y el que me diga que son dos horas, miente. Porque no, o sea, es que no. Sí, sí, por ¿Lo eso lo te digo es que no claro. se puede, no te decían... Lo que digo es que va a pasar a partir del día 8. Pues, pues lo mismo que está pasando ahora. Pues en primera hora que dar el proyecto de la mesa. Preguntamos a Germán, que habrá hecho la cronía. ¿70 veces así? Sería fantástico que no le cambiara todo, pero no va a ser tan rápido. No, pero tendrá que ser una continuidad, no se puede quedar todo en el 8. Una continuidad y esto siempre se va a empezar a moverse. Perdón. Perdón. Se va a conformar todo eso, o sea, cómo se va a seguir desarrollando. Tengo propuestas en ese sentido porque yo no las conozco. Pues anda que no. Pues, no, no conozco si, conozco pues están ahí, ahí, o sea que. No conozco la estrategia, es que no la conozco, <risa> ¿Qué ¿Qué ¿qué es ignorante de esa materia. No conozco qué estrategia se va a seguir a partir del día. Eh... Eh... Nieves tenía la palabra. ¿Ya, ya. Vale, sí, yo estoy un poquitín así con eso de vale. que. de la vocación. Por un lado que no, no me entra bien y, y luego por ti un poco como agradecida al patrón o a los patrones que tienes en la casa. Yo he tenido la suerte de que he venido a España, trabajaba en hostelería, que ahora hablando aquí las compañeras me han hecho recordar, yo trabajaba en hostelería 10 horas y solo me cotizaban 4 horas. <risa> Y, y luego pues decidí irme a casa, que estaba mucho mejor, conocí a unas familias estupendas, pero luego por tema X salí de ahí, me fui a otro sitio, conseguí dos casas que también me han tratado muy bien, una casa por la tarde he dejado para yo estudiar dependencia, y es más, ya nos vamos a las prácticas con mi compañera azul y me lo estoy pensando, al, me lo estoy pensando porque yo en la casa de la mañana mal no me paga y estoy bien. Me tratan bien siempre, ya estoy ocho años ya. O sea, me voy por los nueve años. Ya, pero por eh, nueve años sin cotización para... la Sí, sí, claro, me cotizan, eso. Por eso es que yo, claro, es pocas horas y por eso es que yo dejé la casa de la tarde porque no, yo era como mecánica, ¿sabes? Voy limpio porque es, mi, mi trabajo siempre ha sido para limpiar casa cristales, mantener la casa, y entonces yo como persona no estaba creciendo, sentía, ganaba, o sea, media jornada, media jornada, y mal no me pagaban las dos casas, ¿sabe? Pero yo dije, no, es que esto no me llena, y dejé la casa de la tarde y me puse a estudiar dependencia. Y, y luego pues como digo, yo estoy escuchando esto y digo, pues voy a seguir, a estu voy a seguir a estudiando sí, Voy a seguir estudiando Hombre lo que yo veo Y estoy agradecida De tu discurso es que que tú vales mucho, que lo que haces es porque te lo ganas tú, no tienes que agradecérselo a nadie, es una lucha tuya enorme. Bueno, agradecida las personas Que te a la... bien es sí. lo elemental, o sea, sí. no es un punto añadido hacia ningún patrón. Para es un derecho. Ser así. Claro. Y todo lo que tienes es porque luchas tú y te lo ganas tú. Entonces yo con eso de la vocación, lo que tú hagas, hagas lo que hagas, la profesión que tengas, si tienes, lo harás bien. Sí. Lo harás bien y te darás. Pero yo la vocación no la veo. Y luego yo llamaría la atención a nivel... A este hombre le decía, digo, esto me parece lo de lloviendo piedras. No sé si visteis sí. aquella película. Sí. Parece un poquito. Es el, el efecto cinco estrellas Michelin. Trabaja por la filosa, ¿no? O sea, trabaja para mí, casi no te pago. Las otras tampoco tienen responsabilidades sanitarios de atender las urgencias. Tócate los huevos. ¿eh? Pero con coche de ellas, con yeah. no poder... Yo creo que también una estrategia, hay que ir desnudos al trabajo. No tengo nada, ni móvil, ni coche, ni sí. nada. Sí, ya te paga. fíjate, teléfono, sea, todo. Una, todo una abuso. Estas cosas, internet eh. y todo, eso cuesta nuestra, porque te los correos y eso te lo mandan todo por el ordenador. Que tienes que tener internet. Tu teléfono, tu coche, todo tuyo. Tú, todo tuyo. Menos el sueldo. Lo de las horas, es el sueldo. La... El, el, el, el... No, la verdad, mira, en si, sí, agradecer a la vida, porque bueno, no sé, sí, a, la sí, a la vida agradezco la porque me que... me rodea con gente que estoy muy a gusto aquí en. Bien, el, este, sí, tanto en el estudio, la la lo puede decir de mi compañera, hemos formado un grupo, los profesores y todo. Yo no me puedo quejar. O sea, no he tenido la suerte, no he tenido la suerte de mi. Eh, compañera aquí Carmen que también ha trabajado como yo no he llegado a dar con esa gente pero a Dios gracias, perdón a Dios, gracias a mi creyente a eso a eso he salido defender ¿eh? he sabido sí. levantarme hoy en día Dios gracias estoy estudiando diseño eh, y moda me va bien y ahora sí si he dicho ahora estoy aquí mira no. Es que esa es la actitud Yo es que le regalaría un par de No, no. <risa> Toma señora inventó los 70 no. no, no, yo en ese sentido no Yo no soy de las personas Que me gusta devolver lo que me han hecho Sino siempre ser agradecido de lo que, Porque gracias a ese no Que me dijo Porque cuando yo le dije que quería Subir un escalón más entonces ella me dijo, es que tú no vales. Ah, ¿vermón? que no vales. Perdón. Lo que es triste es que en pleno siglo XXI sí, traten a una sí, persona sí, así. Sí, sí. Sí. Eso es lo yo que, yo que es. Que en el siglo XVIII mal, digo, pero ya, señora señora ya en el siglo XXI. Por Dios bendito. Digo, pero ¿qué, qué, cultura qué cultura tiene y esa y señora que la ha pagado a ella. Vamos a dejar hablar a la compañera que nos estaba contando. Lo único que sí le llegué a decir, yo creo que usted sufre de un grado de inferioridad. Usted sufre de eso. Sí. Y usted cure ese de eso. Eso sí le digo. No, que te estaba diciendo que es una persona preparada. ¿no? Que sí, sí, no, que ya lo no sé, pero por eso te digo, pero es que ya no es que yo lo estoy viendo a día de hoy, que no necesariamente es gente mayor la que trata mal, por ejemplo, a la gente de fuera. Es que yo veo que hay gente muy joven que miedo me da la personalidad que lleva dentro. Pero eso pasa toda la vida. Yo tengo, por ejemplo, yo vengo de una, de una Pero gente familia muy joven, que yo me asusto, digo, Dios Mi abuela sirvienta toda la vida y. Tú? y se quedó embarazada siempre de los señoritos y quiero decir aparte de estar cuidando al, a, a, a sus criaturas en casa iba a limpiar la mierda por cuatro perras de los señoritos la dejaban embarazada y luego encima tú imagínate en sí. cantabria en los años 20 en un pueblo sí. que además su madre había sido madre soltera también de otros tres quiere decir sí. tú aguanta, sí, sí, aguanta sí, sí. Y, eso y, eso y demás pero, claro, y, decía, y yo me acuerdo con mi abuela, yo tenía unos discusiones, digo, pero Tita, ¿qué estás diciendo? Porque a mí me riñeía mucho. Yo cuando estaba todo el de Franco aquí, que íbamos a, a discutir y a protestar, me decía, ¿Ya le vais a quitar y a pintar la cabeza. Digo, pero Tita, ¿cómo no se la vamos a pintar? Por favor, que la quiten de ahí. Y, y tenía esa mentalidad de decir, es que es como es. Digo, es pero que es que, este te, es que te, te están acosando en el trabajo, ya, estás limpiando fuera. Pero, pues, y pues, digo, dentro pero, y nadie al, te da la hace grande. años la gente mayor pues igual tendría ese pensamiento digo pero es que que siga pasando a día de hoy porque bendito con todo lo que estamos viendo de violencia de género todos los días ya, digo, pero, y sigue pasando pero es que lo malo es que yo no. lo que he visto es que ya no sé la gente mayor digo es que cada vez son más jóvenes los que piensan peor, peor que digo vamos a estamos yendo para adelante la educación o estamos yendo para atrás no yo tengo así dije para menos tenemos algo digo pero llega un momento que tengas nada no, y además, y, no. Y dignidad, y la el, claro, y tienes ese fatalismo de decir, no, que las cosas no son así, tú no has nacido así. Tú no has nacido, es claro, claro. Tienes derechos. Claro. Si tienes derechos, claro. y tienes una voz, y si tienes sí, sí, una capacidad sí, de queja. Sí. Bueno, perdón. Eso a pelear bien. Es <risa> que, <risa> sí, <risa> vamos a ir, no sé a qué hora tenemos que cerrar, Carmen, a qué hora tenemos que cerrar. Sí, sí, ah, bueno, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo? ¿tú a quieres lo de mañana? ¿Cómo va a ir y todo? Ah, vale, vas a ver? recordar un poco lo que toca ¿sí? sí. Un minuto. Solo un minuto, ¿no? Pero es para... Pues me gustaría que comentases las cosas que nos han pasado ah, hoy y ayer. ...con el derecho de huelga en los centros públicos educativos, porque ha sido vergonzoso. <risa> Me vas a calentar otra vez, no, <risa> no, no pero vamos, porque bueno, bueno. Que te he contado esta tarde y la, de, y la de la mañana, que bueno, la de... La sí, bueno, no, es que el Sindicato de Trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza, bueno, ya con el tema de mañana, ¿no? Si es verdad que nos han llegado muchas quejas, hay una compañera en un colegio de Casturdiales... ...que por poner los carteles de la huelga, bueno, pues la directora se los estaba quitando y demás, han discutido, ha llegado el inspector de centro... Y, y la han percibido por escrito. Y claro, violan así su, su, su, su, derecho. Su, su, su, derecho su derecho a huelga, huelga. la libertad sindical y la libertad de expresión. Sí. entonces Y luego también muchos equipos directivos en centros públicos de Cantabria que están actuando como si los centros educativos fueran un feudo, fueran de su propiedad y pudieran hacer así. Allí lo que les da la gana cuando nos pagamos todos y todas, les están diciendo que, que no tienen derecho a huelga, que no está cubierta la huelga de 24 horas. Mm. O sea, que yo creo que eso ya, digo, mira, me lo estoy tomando hasta bien y me estoy poniendo hasta contenta sí. <risa> digo no porque es que ya estamos ya con éxito porque si están poniendo tanto empeño ah, en que esta huelga no, no sea la es que está mira <risa> al hilo de, de lo que estás diciendo mira al hilo de lo que estás diciendo cuando yo vi eh, yo me levanto muy pronto porque claro tengo que estar bueno y estaba viendo el, el telediario de la mañana salía que UGT habían ah, pedido bueno. lo de paro de dos horas y que habían convocado y yo sabía que era el movimiento feminista y detrás había puesto la Cgt y la Cnt yo pertenecía a la Cnt les mandé un correo un correo no un whatsapp sí, de la Confederación sindical que es la mía y la habían nombrado eh, no <risa> ni esa no, eh, Cnt y, y Cgt tampoco eh. ni la entes sindical ni cobas ni ninguna de esas y la mandé yo en el, la página web que viene de la Cnt les mandé el enlace donde se decía que era el movimiento feminista el, la coordinadora del 8 de marzo bueno lo que venía y eso es lo que hicieron, yeah. me bloquearon la delegada de UGP de la empresa donde trabajo pues es que y, no y, y la secretaria de la zona oriental de UGT de bueno, Cantabria os, os a... que era muy amiga precisamente cuando yo pertenecía porque me ponían palos en la rueda y yo decía pues esto no puede ser y dice, ¿qué vas a ir a la huelga y vas a ir tú sola me decía olvídate de los, no, los derechos bueno, ya no que que tenéis bueno os recuerdo un poco el itinerario de mañana vale a las 11 al interfacultativo que han montado allí una no. cosa Concentración, las, las compañeras estudiantes. A las doce y media, la pescadora, la sardinera, ¿cómo se llama? Bueno, la señora de un pescado, no sé cómo se llama. Vamos a estar allí a las doce y media, ¿vale? Traer los delantales, panderetas, ollas, porque como mañana estamos de huelga de consumo, y aquí no va a cocinar ni limpiar nadie. Todo el mundo hace ruido, además tenemos delantales, vamos a vestir a los monumentos señores de toda la ciudad con delantales y de hoy Manolo la cena te la haces solo, perdón por los manolos, ¿vale? Y de ahí a las dos tenemos una comida popular que vamos a comer todas juntas en la Plaza Porticada, a las 5 hemos preparado una performance que va a estar bastante bien, yo creo, <risa> eso espero, y a las siete y media eh, yo creo que, bueno... Va a ser un éxito la manifestación, porque además vienen autobuses de Reynosa, de Cabezón, de Torralavega. La vamos a liar pardas, compañeras. Mañana hacemos historia. Así que, por favor, si nos queréis, venirse, que diría la flores. Así que yo comento ya, y bueno, el compañero que quería decir.